tenemos calentito, luego pues ahorita pues lo limpiamos esta pero por el momento yo pues bueno yo lo hago así, de esta manera de esta manera como lo ven, ahí está la tortilla así es que llevamos 5 tortillas no me quedan bien redonditas, pero Creo que de hambre, ya no los morimos. Ok, vamos con la sexta tortilla. A veces a mí me gusta la tortilla que quede con estos colorcitos así, rostizado. Así rostizado. Me gusta, me gusta que, que, que quede doradita no muy doradita pero sí pero sí pues se siente sabrosísimo así súper sabrosísimo porque esas cuatro más que se vayan que agarren un poco de color así medias amarillitas medias amarillitas y estas pues, se ven blancas porque están crudas y encima que no las he volteado no las he volteado pero sí dentro de un par de minutos ya casi saldrá la primera pronto pronto pronto pronto saldrá ok aquí está pues donde yo pues este la sé por el momento por, por el momento en este contencito quiere que ser cure en el puro, en el puro conten, por lo mismo de que como sudan las tortillas cuando están calientes Miren qué sabrosa, mira. Ah. Y me pueden dejar un comentario, un comentario en la de abajo si les gusta la idea de que de que de que comparta videos de la cocina. Y también pues se pueden suscribir a mi canal en mi canal. Este, que juntos pues estaremos compartiendo nuevas recetas, nuevas ideas de comida, este, solo pues, díganme qué es lo que quisieran pues, lo que quisieran aprender, hechas por mi persona, hechas por mi persona, luego pues ustedes pueden hacerlo en casa. Yo les diré cómo se hace, cómo se empieza, cómo cuál es el punto que la comida tiene que quedar sabrosísima por ejemplo el de las tortillas este es el primero estoy compartiéndolo con ustedes Allá que yo tengo muchos vídeos en el youtube pero me encanta me encanta la pasión de la cocina la cocina pues yo pues tengo mucho tiempo de ir cocinando eh, yo aprendí de cocinar este la, el, como de 7 8 años aprendí a cocinar miren está la tortillita ya ¿Eh? ¿Eh? este es el colorcito que le tenemos que dar como ¿eh? veis bien? bien doradita no doradita está cocinadita suavecita la ¿eh? ah, ponemos acá luego pues vamos a la otra y esta pues ya está también todas por vueltas super rápido la ¿Eh? tenemos ¿Eh? ¿eh? que bonitas que bonitas ok seguimos seguimos con las haciendo más tortillas ya tenemos el espacio allí que ya nos caben más ya nos caben más tortillas ahorita pues, seguimos esta cosa se puso buena <risa> eh, se pueden suscribir a mi canal como les digo y eh, también pues oh, también se me había olvidado presentarme que mi nombre es Tito Chango Tito Chango muchos dirán ¿por qué se llama Tito Chango? pues bueno es una, es una larga historia y por mi historia pues mi nombre pues es así. Porque Tito pues me decían cuando yo era tiernito. No tiernito, pero cuando iba creciendo, bueno, que todo. Me decía Tito y porque era era este travieso. A los traviesos pues a veces le llaman chango porque los changos son traviesos. ¿eh? Ahorita lo saben, esa es mi historia. Ya, mira, este. Vamos. Y luego pues, por eso pues me llamo Tito Chango. El de la cocina. La cocina, lo que quieran saber de mi cocina, ahí estaremos para servirle a la orden. A la orden, déjenme su comentario. Si les gusta mi vídeo, denle un me gusta. Y si no le gusta, pues de igual manera será muy bienvenido, muy recibido. Y de eso, pues. De eso pues se aprende se aprende luego pues ahí vamos ahí vamos de eso se aprende oh, me gusta me gusta pero entiende, a veces pues, es bueno que uno le hable con la verdad si uno no le gusta pues tampoco no puede no puede, no puede entonces, bañelería, trabajo este pizzería muchas cosas muchas cosas pero es bueno pues de todo mis amigos es muy bueno porque en la vida pues uno nunca sabe cómo pues cuáles serán las necesidades que uno va a necesitar que va a... uno nunca sabe tortillaría en cocina me entiende en cocina y... y así pues es muy bueno o en casa me entiende en casa pues uno puede Puede, pues este, para la familia hacerlas para uno ¿me entiendes para uno personal y ¿sí? para el que le gusta la tortilla para el que le gusta la tortilla a ver mucho pues no lo gusta yo pues no estoy yo pues no estoy este en contra de eso es el gusto de cada quien. Es el gusto de cada quien. En mi persona, pues, sabido. La volteamos. La volteamos. La volteadita. Ahí. Y ahí van las tortillitas. Van las tortillitas. ya pronto saldrán también. como es el de hacer comalito de calientito que está <risa> pues si sí, mis amigos díganme qué es lo que lo que les gustará en la próximo el próximo vídeo próximo vídeo les traigo algo nuevo que es algún quiso quiso que ustedes me lo digan en algún comentario se pueden suscribir abajo está una una campanita y ahí dice dice suscripción suscribirse y se pueden suscribir a mi canal y yo pues bueno serán muy bienvenidos muy bien recibidos compartiremos vídeos todas las semanas o, o un día por semana un día por semana y siempre pues algo nuevo algo nuevo bueno, espero les guste mi video. Ya sea de la tortillita, ya bien hecha. Pero si la van a hacer a mano, pues es así. Es así. Dependiendo si uno como las quiere. Si las quiere corazoncitas, las quiere delgaditas, las quiere redonditas y también si las quiere bien grandes también. Bien grandes. Eh, porque así, a mano también se pueden hacer bien grandes. pueden hacer bien grandes. Aunque el comalito estaba súper caliente. Está como a, a 35. 35. Y seguimos con las tortillas. Esta tortilla pues bueno, se hacen así, se ganan la bolita y luego pues sepan media así. Que vaya todo bien parejito alrededor de la tortilla ¿eh? ¿Eh? como puede ver está, ¿eh? ok vamos con la última tortilla pues se palmea para que bella la tortilla mucho dirán, y es porque le pega la tortilla le pega al pedazo de se le, hace, se le pega la masa así se media por lo mismo para que la tortilla la agarre el estilo redondito, grandecito, para que pueda estirar como estirar más que todo. Como pueden ver, como pueden ver, las tortillas pues ya están hechas, miren, miren qué bonita pues ya están, bien ya están listas ya solo de comerlas, miren, uh, suavecitas, miren como dar, miren, eh, eh, ellas solitas se doblan ellas solitas ok, miren, por acá las tenemos, miren como quedaron eh. bonitas, eh. tanto de un lado como de otro, eh. miren qué bonitas super ricas. ok volvíamos esta. Esa pues la dejamos un poco más. Y ya casi pues se terminó, se terminó. Pero bueno, esto sería todo por ahora. Sea. Bueno pues mis amigos, suscríbanse a mi canal que justo pues compartiremos más, más videitos, más videitos que juntos pues. Algo pues que a los que los apasiona la cocina. Bueno pues. Esto ha sido todo por ahora pues. Gracias. Gracias. Los espero en mi canal. Suscríbanse a mi canal. La pasaremos bien.